Hola, vamos a ver cómo chatear con el servicio técnico de WhatsApp para resolver cualquier problema que surja con la aplicación. Ve ajustes. Y luego entrar en ayuda. Para acabar, toca en Contáctanos. Escribe el problema que te ocurre. Te puedes evitar el chat si tu problema está en la lista. Ya está en marcha un chat directo con el servicio técnico, según he comprobado a día de la fecha no le sale a todo el mundo, pero irá integrándose a todos los dispositivos. Muchas gracias por la visita.